La virtud de las condiciones de UNICE Miren Yo tengo un tema Que yo quisiera que los grupos populares Y le pido a Juan de Dios Ortega que ponga atención en esto Juan de Dios Ortega decía que la suelga de hace 30 años Estaban vigiladas por el partido No por los grupos populares Solo Porque el partido era quien le daba Una visión Que una huelga local De una forma u otra Tuviera como un reflejo De la realidad nacional Pero hace muchos años Que los grupos populares Hacen una huelga aquí Pero sin importarle qué diablo está pasando en el, en el país En sentido general y en política no hay nada particular que no se pase por el sentido nacional de lo que está pasando en el país. Por eso es que la huelga que hacen en San Francisco, quien más ventaja le sacan son los líderes, porque se hacen más líderes. Ese liderazgo le abre puertas, ese liderazgo lo hace sentir que son líderes, coño, son líderes. Yo soy un líder en San Francisco. Y eso le sacan ventaja, como si se tratara de un comercio que usted tuviera. Entonces yo quisiera sugerirle a los grupos de aquí, que cuando ellos quieran meter algunas cosas de preocupación nacional, quiero que incluyan dos. El asunto, que lo pequeño, la pequeña burguesía que es a quien le prestan dinero, la pequeña, el tiquitico, que ahí está el maestro incluido, ahí está un ingeniero humilde, ahí están las enfermeras, eh, los choferes que tienen su vehículo. Entonces, hay una situación que a mí me gustaría que los grupos hicieran conciencia: el asunto del buró de crédito. ¿Qué es el buró de crédito? El buró de crédito es que cuando tú vas a hacer un préstamo en un banco, para tu casa, para lo que sea. Entonces, el buró de crédito te dan y ahí sale toda la lista negra que tú puedes estar. Lo que la gente conoce como data crédito. O sea, que ahí sale parte de data crédito. Data crédito es que si tú un día tuviste un problema... Económico con Claro, por ejemplo, que tú dejaste de pagar un teléfono que quisieron cobrarte lo demás. Tú sales por una, por 300 pesos, 200 pesos, 400 pesos. Tú sales de una lista negra y el banco dice: Tú tienes problema con Claro. Tú tienes problema con tal banco. Tú tienes problema con Corripio. Tú tienes problema con Lama. Entonces, eso hace que te hagan, se te pone difícil tú conseguir facilidades de, de préstamo. Y como los prestamistas no joden con eso, con buró de crédito ni que dignidad para crédito, te dan ahí. De todas formas, las instituciones legales te tratan económicamente de mejor forma. Pero si tú estás ya, como dicen, como un cagalista. Tú tienes que buscar a la gente que no fuña con eso. Entonces, para las compañías que te colocan en esa lista negra, en data crédito, te colocan un día, punto, pa, usted está jodido ahí. Pero, pero, cuando tú pagas, automáticamente la ley debería, obligar a las compañías para que en vaina de hora de que tú pagas, en hora te quiten de ahí pero si tú pagaste con un esfuerzo por ejemplo voy a hacer el caso mío lo voy a usar como para que ustedes me entiendan yo le debía dos millones al Banco Popular vendí mi casa baratísima, pagué millón y medio me quedó, me quedaron como 257 pues esos 257 se fueron acumulando, pero eso no es lo grande lo grande es que yo estaba en la lista negra del banco al banco que yo iba yo no le debo a más nadie que no fuera le debía solamente al popular Pagué hace 17 días y estoy en espera que el banco me mande una comunicación. Y voy a ver, y voy a hacer la lucha, y voy a visitar muchos bancos a solicitarle préstamos. Para ver si yo estoy en la maldita lista. Y si sigo en la lista, así como ellos un día, en una hora, me pusieron en la lista. Yo espero que con el esfuerzo, señores, pagar... Dos millones para una persona honrada que no soy del PLD porque si yo fuera diputado o regidor una vaina de esas, yo tengo con qué acumular un capital deshonesto porque esos puestos ayudan a la acumulación de eso, pero a través de televisión haciendo un periodo, una comunicación seria es muy difícil que tú puedas resolver pero y nada, yo con un ahorro, con una vida eh, muy, muy, muy humilde que vivo, logré resolver y pagué. Ya yo voy para 17 días. Y la otra semana voy para los bancos a ver si yo sigo la maldita lista. Y pedirle a los grupos populares, eh, agréguenle pendejada de esa naturaleza. Que eso te golpea. ¿Qué otra cosa? Hay que agregarle algunas luchas que demuestren que usted es una persona que está pensando en función de mucha gente, porque los compañeritos buscan un local pequeño, de 30 gente, lo llenan, y gente afuera, y dicen ellos, aquí está el pueblo, 35 gente. Pero pongan reivindicaciones que incluyen además mucha gente. ¿Qué otra cosa hay que agregarle? Señores, el asunto de los impuestos. En un país de rastrero, de corrupto, de sinvergüenza, de que ahí está claro el asunto de Odebrecht, que el acusado primero, llámese Rondón, acepta y dice, yo recibí 92 millones, que no es cierto, son miles de millones que recibió, pero acotejó 92 millones. ...para... ...sobornar... ...y dice... ...te mixto, le monta? No, no, yo recibí... ...lo que Rondón me dio... ...pero yo se lo entregué al partido del PLD... ...yo se lo entregué... ...entonces con toda esa evidencia... ...tú dices... ...pagar impuestos... ...en un país... ...donde el gobierno utiliza... ...el dinero de los impuestos para corromper diputados, corromper políticos, pagar servicios. Oye, cualquiera se arma de piedra y rompe toda la oficina de impuestos internos como una forma de, de rabia. Así como Leonel organizaba marcha, de que por respeto a la Constitución, Leonel organiza marcha en contra de los impuestos y el mal uso que se le da a los impuestos El uso mal que ustedes le han dado Que aquí hay deficiencia Los grupos populares Piden cosas En los barrios que no se han producido Porque el dinero De los impuestos se los roban Eso es sencillo, eso es así Entonces nosotros tenemos que agregar Las, las reivindicaciones que revisen la ley de data crédito que si tú pagas hoy en cosa de hora y si te duran 48 horas que tú tengas derecho a demandar a esa institución, a ese banco y el caso de Claro, en estos días hubo un señor que le cayó a tiros que está preso el pobre, creo yo que todavía está preso pero aclaro, son mucha la gente que queremos caerle a tiros Romper los vidrios. Porque claro, también abusa. Porque ¿quién diablo controla, claro? Claro, puede hacer lo que le da la gana con un cliente. Y ese cliente no tiene sitio a donde diablo decirle, mira, claro, me hizo esto. Por esto el hombre le cayó a tiros. Pero no es ese señor solo que quiere caerle a tiro a Claro. Entonces yo creo que las reivindicaciones de los grupos populares deben incluir también reivindicaciones para el sector pequeño burgués no solamente vámonos con un solo sector de, del lodo sin agua, sin luz que también el pequeño burgués necesita apoyo porque es gente y es parte de lo que era una vez llamado pueblo ya o sea que quería hacerles aclarando aquí tengo una actividad de la asociación Duarte de Oro y Préstamo Patronales, 26 de julio, un cero en avance de, de, de efectivo, 26 de julio, y un 10% de descuento. ¿A dónde? Cuando tú usas la tarjeta, oigan qué chulo, con motivo del 26 de julio, pues yo voy a usar la mía, un 10% de descuento en restaurante, en asunto de, de, de, de centro de bebida. Y combustible, ah no, pues yo voy huyendo El 26 voy a aprovecharme Yo con mi tarjeta de crédito De la asociación Duarte de Oro sin Préstamo No, voy huyendo Voy para allá Déjeme decirle que Cheturi Victoria está vendiendo su casa Yo estoy vendiendo la casa donde yo vivo Ahí está Cheturi Victoria A 50 metros del supermercado El porvenir, el porvenir de la libertad vendiendo mi casa, ahí en el silencio parte 2 y al lado están construyendo, ya esa casa está terminada, lo que falta ahora son los detalles de la pintura o sea que mi casa ahora coge un valor significativo, yo estaba pidiendo 6 millones y medio, pero cuando vengo a ver llego a los 7 millones, así que acérquese ahora y negociemos Lincoln Núñez está vendiendo 10 mil metros eso es otro 10 mil metros con futuro porque está al lado de la universidad y cuando el play lo convierte en un play profesional para estudiantes universitarios, eso va a ser una... lo termine, porque el play le el play está. Ahí está, entonces miren, déjeme decirle que vamos a viajar como antes, que antes se viajaba, usted llamaba eh, el chofer el señor Pununun, el señor Hidalgo, al 290-4006, y él lo pasa a buscarlo y ya él lo trae todo eso. 290-4006. Así que, señor Hidalgo, pununun, te espero el domingo, día de los padres, allá en la fiesta del proyecto vacacional, para que vean que tenemos carretera nueva. Teite Ferretería, la que llegó a la Duveje con Salcedo, chiquitica, sí, se ha vuelto toda una monstruosidad. Señores, yo no uso el agua maría como publicidad. Yo la utilizo como, como salud. Así de sencillo. Yo le dije a ustedes, como le dije a mi amigo, el ingeniero Miñoso, como le dije a, a Black, a Luis Nye, y a todo aquel que me le da seguimiento a este programa, que yo venía con la posición que Danilo insistía en reelegirse. Danilo tiró un discurso que prácticamente me deja ver a mí, ¿te equivocas Danilo dijo que no va. Yo le dije, a ese discurso que tiró Danilo, no podemos darle la interpretación rápida, ¿eh? Ya, esto, pues no. Hay que darle unos 15 a 21 días. Lo que, el discurso de Danilo. Porque escuché la noche del discurso a la politóloga Espinal y decía ella, ahora con este discurso se acerca más la reforma a la constitución. Decía esa señora, la noche de segundos, minutos después de hablar Danilo, dice ella, ahora que se acerca la reforma a la constitución, y oigan eh, miren esto partido reformista social cristiano, espacio pagado plantea modificación constitución para corregir distorsiones y errores producto del pacto de las corbatas azules para habilitar a que Danilo pueda reelegirse en el 2024. Señores, espacio pagado, confirma Federico Antún Batle, ingeniero Ramón Rogelio Genao. Dos prostitutos que dirigen un cabaret de prostitutos que funciona dependiendo quién diablo le pague o quien negocie con ellos, cosas que a ellos le interesan. Por eso le deseo a ustedes, ese discurso lo hizo Balaguer más de 58 veces. ¿Qué otra cosa pasaron esa noche? ¿Qué pusieron a los leonilistas que estaban reunidos todos, en Funglode, la institución que la adquirió Leonel a fuerza de corrupción, de usa, hacer uso de su condición de presidente, cuando fue presidente. Leonel se dice, y lo explicó uno de sus seguidores, estaba viendo su televisión aparte para concentrarse, y los demás compañeritos estaban viendo... En pantalla gigante dentro de Funglode El discurso Cuando termina el discurso Leonel sale y encuentra a los compañeros Abrazándose y felicitándote Porque Danilo dijo que no va Y Leonel le metió un boche Parece que le dijo Pero ustedes están locos Ustedes no escucharon el discurso Leonel sí sabía E interpretó Lo que significaba ese discurso este discurso significa casi la muerte política de Leonel claro está y sus seguidores Ese discurso deja entrever que Leonel después que todo esto pase va preso y Danilo va a ser uno de los primeros que lo va a acusar y lo va a llevar esas son de las interpretaciones que usted tiene que darle seguimiento y le estoy demostrando miren hasta dónde van las pendejadas el partido reformista en espacio pagado considera que hay que modificar la constitución para que el pobrecito Danilo pueda reelegirse en el 2024 yo me atrevería a hacer esto no perdón, eso es muy feo así, así, no se ve no, así se ve, no, esta verdad eso porque así se ve verdad, eso ¿Usted cree que para el 2024, por eso le decía, no hagan tantas fiestas? Que si Leonel está bravo por el discurso, es porque no le gustó, es porque lo golpea. Entonces usted, yo le diría, usted tranquilo, eh, no se desesperen que en política es lo que la gente de este país, como no interpreta los hechos como deben ser, el país se pierde. Miren otro reflejo. Miren qué maldito título. Eh. Esto es después del discurso, después que la gente dijo, ¡Viene la paz! Ya Danilo dijo que, ¡Ya! ¡La tranquilidad! Como mucho, incauto, sin dominio. Por eso le decía yo a Juan, José, eh, Juan, a Juan de Dios Ortega, mientras no llegue gente inteligente para hacer la revolución, Aquí no va a haber revolución. La revolución solamente la logran ejecutar aquellos que demuestren capacidad para poder interpretar la realidad y saber qué hacer. ¿Qué fue lo que Danilo acaba de hacer? Ese corrupto sabe qué hacer. Por eso está en el poder. Y sigue en el poder. Oigan lo que dice Pelucho. Pelucho advierte el PLD está ahora más dividido que nunca entonces ¿qué pasa? ¿qué interpretación le vamos a dar al discurso de, de Leonel? De, de, de Danilo ah no, que el discurso fue definitivo ya Danilo, no, eso no es así si usted lo sabe interpretar miren aquí, Pelucho es un hombre clave mira esto Pelucho afirma, PLD está más dividido el miembro del comité político, peledeísta, dice que esa, esa situación llevaría al partido a un punto tal que podría perder el poder en las elecciones de 2020. ¿Sabes qué significa eso? Porque no es como antes, que antes se pedía el poder y los presidentes podían salir afuera y hasta morir de vejez. Como el caso de Balaguer. Balaguer no debió morir así tranquilo. Balaguer debió morir de un tiro. Pero la realidad que se está viviendo es otra. Este grupo, si pierde el PLD, Felucho está consciente que cualquier carajo lo va a meter preso. Un empleado que él canceló un día, tiene un expediente contra Felucho porque Felucho no, tenía, no era millonario Felucho era un carajo eh, con ciertas condiciones para estudiar y para estar en la capital y estar en el medio pero no más de ahí no con la capacidad de capital que tiene ahora entonces háganse la idea que el comité político que son 34 personas todos tienen recursos y tienen cuartos entonces creen ustedes que pendejamente van así a sentirse que van a soltar el, el poder, sabiendo ellos que de la única forma que preservan y no caen presos es con el poder. No ve cómo el caso de Odebrecht se ha reducido a seis gente, creo eran siete, y ya sacaron a el pobre Chu, a Chu, por bruto precisamente fue que lo agarraron. Entonces hay demasiado indicios que después del discurso usted, Pérez, tranquilo quédese tranquilo, vamos a esperar unos días porque en este país histórico hay ejemplos muy de seguida de ese tipo de discurso yo le dije a ustedes que Buenaventura Báez hablaba de ese discurso del de Danilo en el 1880. Eh, 81, 82 Pedro Santana también hablaba de ese discurso Lili hablaba de ese discurso y lo que fueron serios como el caso de Luperón que hablaban lo contrario, murieron pobres Francisco del Rosario Sánchez murió en la miseria total Ramón Matías Mella y Castillo Murió ahí en Tamborilo, en Moca, por ahí, porque tenían, hablaron diferente. O sea, que quiero decirle a ustedes, que en un país de corrupto, la gente se entusiasma y pone al corrupto por un discurso que no es corrupto. Los piropos que le han tirado la gente de Leonel a Danilo, Leonel tuvo que caerle atrás y decirle, pero usted está loco, eh? Ese discurso que tiró Danilo fue un discurso apagado, oscuro, no definido. ¿Y usted sabe cuánto monstruo tiene Danilo para sustituir a Leonel? Tiene o 7 tiene a Radamé Segura, a Brito, a Carlos Amarante Baré. A Ares Pérez A este muchacho joven Que fue eh, ministro de, de Educación el, más, eh, el que fue ministro de Educación Y todos juntos Todos juntos Le hacen un hoyo a Leonel Fernández González, Gonzalo Castillo O sea que Con este, este cuadro que tiene Danilo es el poder. Entonces, lo importante es que la izquierda, en vez de hacer dos días la huelga, 7 y 12, cojan uno de esos dos días y vamos a hacer un pasadía en el proyecto mío, que yo pongo la comida. Analizar cuál debería ser el papel de la izquierda a partir de esta realidad. En ese caso, el Partido Reformista está siendo más inteligente de la izquierda. Porque el Partido Reformista está, de, está entendiendo para dónde el diablo quedó la fuerza. ¿Dónde quedó la fuerza? Con Danilo. Ah, Danilo quedó con fuerza. Espérate, Danilo. Te ofrecemos que te vamos a modificar la Constitución. Y es más, te la vamos a hacer gratis. No tiene que darnos los 50 millones, darnos apenas... A ¿Qué será? 49 ya. Y déjalo así. Esa es la política. Esta es la realidad. Ahí están reflejadas. Mire, Pelucho dice, ahora es que esta vaina está dividida. El Partido Reformista dice, y oigan este chingo, oigan esto. Para que ustedes vean con los prostitutos que nosotros estamos luchando, que ahí no hay un hombre decente, no hay un hombre decente. Miren esto. Este joven parece joven, yo le digo joven, es el que Lionel hizo un compromiso. El compromiso, ese tipo es diputado. Y el compromiso era, primero la hermana de Danilo Medina, la señora Medina, ¿cómo que se llama? La que fue presidenta de, del Senado, de la Cámara de Diputados. Después lo tocaba a Camacho. Y ahora le toca, ¿cómo que se llama eh, el maestro? Era Camacho, Radamés Camacho. Y este se me fue. Y ahora le toca a uno de Leonel. Ese fue el acuerdo que quedaron entre la gente de Leonel y Danilo. Y usted sabe dónde estaba este muchacho hoy. Reunido con Danilo. Se cree que el muchacho se fue con Danilo. ¿Por qué? Porque es una vaina personal. Danilo, yo necesito que tú no me rechaces, yo quiero ser presidente de los diputados, pero te prometo que voy a ser el primero que voy a defender la, la modificación a la Constitución. ¿Es porque Danilo le cae bien? No, lo que pasa es que Danilo es el poder. Y este muchacho que le tocaba hacer ahora, el 16 de agosto, por acuerdo de Leonel, del grupo de Leonel y el grupo de Danilo, le toca a él. Entonces ahora él dice a la prensa que hoy estaba en el despacho de Danilo y se cree que fue a juramentarse del grupo de Danilo. Eso significa, eso es el poder. Lo demás es pendejada. Por eso yo le decía al ingeniero Miñoso. Ingeniero Miñoso, dile que me busque una canzoncita de él. Ingeniero Miñoso, démosle unos días. ¿Qué es que estamos bregando con Tigre? Yo le decía anoche a ustedes que los presidentes que se retiran sin demostrar poder, cuando Balaguer perdió en el 78, tuvo que llamar a Tuey. Porque en las masas Como dice Rafaelito Fernández Las masas Le cogió ir al cementerio Donde estaba la mamá de Balaguer Doña Edna Balaguer Y ahí aparecían pipí Y aparecían cacá Y Balaguer era siciliano En el asunto de la familia El honor El respeto a la familia Porque Balaguer veía en la familia Una inversión y Balaguer llamó a, a Tuey. y Y Atuey tuvo que salir y tirar cinco o seis discursos. Amenazando a ese populacho. Que si era de su partido. Que por favor que se abstuvieran. De hacerse pipí en la tumba de la familia de Balaguer. Y eso que Balaguer. ¿Por qué creen ustedes que Balaguer terminó los supuestos enemigos de Balaguer terminó muriéndose e iban a retratarse con Balaguer porque Balaguer nunca abandonó el poder porque si lo abandonaba lo, ridicu lo ridiculizaban y en este país el que se va del poder y no demuestra que se queda con poder se jodió eso pasa también en los países corruptos, en México. Los presidentes mexicanos, cuando terminan su periodo, el presidente mexicano hay que andarle fino, porque hasta carteles de sicario tienen los presidentes cuando salen de ahí. O sea que no crean ustedes que Danilo va a tener un discurso y va a ser lo que él dijo. ¿Sabes lo que dijo Danilo? Yo quiero andar por la calle y que la gente me diga, ¡adiós Danilo. Danilo, como si él va a andar a pie. O va a andar en una pasola, o va a andar en un motor. No, perdón, eso no. Déjame poner. Así. No, Danilo, yo quiero andar por la calle. Saludar a la gente. Adiós, Danilo. Oye, pero... ¿Y usted cree que Doña Candy se va a sentir bien no siendo la primera dama? Así de sencillo es la realidad del poder. Pero la gente cree que el otro, cuando Danilo tiró el discurso, yo estaba así, era, yo me comí el discurso, era así. Y después que escucho la politóloga espinal, que escucho a Bernardo Vega, digo yo, diablo, el poder todavía está en sus manos. Y va a usar el poder para aplastar a todo aquel que se oponga al proyecto de la reforma. Danilo va a reformar la constitución. Y esa propuesta que le va a dar el poder a Binadero, a Hipólito, a alguien, un peledeísta me planteó. Y ese peledeísta está feliz porque cree que de verdad que Danilo le va a entregar el poder al PRM, para que el PRM se lo devuelva, pero por Dios. ¿Qué ingenuidad? Pues, ¿Tú crees que después que tú montas un, un banco a fuerza robo, de que le va a decir al, al contrario, ven, cuídame el banco, entrégamelo en cuatro años, pero por Dios. ¿Por qué ingenuidad es esta? Así me analizó, aún sabiendo uno, que un, un miembro del PRM y un miembro del PLD y un miembro, y un miembro del Partido Reformista Social Cristiano, ninguno hay una diferencia ideológica, conceptual, doctrinaria. Eso no es el caso de Hostos, Eugenio María de Hostos Bonilla. Que un individuo así había diferencia. Pero en estos partidos de ahora no hay diferencia hay un material pues vamos a ver este material pues que, señores, este joven hay que destacarlo murió y podemos sacarle hasta ventaja a, eh, eh, de salud o sea, podemos usarlo con una cuestión de salud tenemos que sacarle ventaja hasta por un problema de salud eh, el director de la orquesta de New York Bank, Chirito, Chirito Jiménez, murió de un impacto. Le dice a los amigos...